La mujer lo sometió por, su, por mantenimiento del niño, pero la él, muerte. la mujer que era de él, pero él está pagando, porque yo estoy ahí día con esos cuartos. Y él no estaba trabajando. Sucede, ella fue y lo metió preso, porque tiene un policía que es chulo de ella, y, y los policías, los dos policías los fueron a llama, buscar. Ella? ella se llama Judy Salazar. Judy Salazar. Uh -huh. y, y de ahí le pedí yo audiencia a la jueza que me lo dejara ver. No quiso la jueza no quiso ni pedir, yo me le jinqué a la jueza yo le pago, pago a un policía para que me lo lleve si usted no me lo quiere ¿de? y me le jinqué y dijo que no que no lo sacaba y que no lo sacaba hasta lo que le llegó la muerte a mi hijo ¿dónde estaba preso? U él? ahí en el palacio, un hombre joven, estudiado un no me algo, poder... nada, sufría ¿Qué, qué, qué, ¿qué dicen ustedes entonces? ¿qué presumen ustedes que le pudo pasar? no, que la jueza y la mujer fue la que lo mataron porque la culpa, la culpa se la he hecho yo la jueza, un muchacho estudiado un muchacho universitario. Oiga, una carrera, por ahí delante. Y lo, allí mío, ¿Qué dice usted que lo mataron? ¿Qué el porque, público? le digo, porque la jueza no me lo dejaba venir. Y yo le dije, déjeme lo para yo mandarle al médico. Y usted me, yo, busco un, bu, yo pago un policía para que vaya conmigo, a un médico particular, y no quiso. Lo mandó aquí al hospital a las 5 de la tarde. Porque yo puse un abogado, y el abogado se puso rebelde con ella. Que hasta, hasta le digo, coño, ¿por usted no parece mujer, Dios. Una mujer de, de una mujer que usted está masacrando ese preso. Y le dijo, déjate estar de malcriado. A mí me anunció también de que, que yo era un malcriado. Que, digo yo, soy malcriado porque estoy hablando con la, la vida. Es que, usted dice que lo maltrataban. En la, en la sí, señor, sí señor, sí señor. La policía no me lo dejó ver tampoco en la, en la puerta. Cuando yo iba decían que no. Eso es lo que opinamos porque cuando se agravó de enfermedad de grave ya, se le pidió a la jueza. ...y a los policías que lo mandaran al centro de hospital... ellos se negaron... ...además la jueza Jane ...en el día... El padre de, de ese muchacho... ...lo que le faltó fue arrodillarse ...para que lo mandara al centro... ...de hospital... ella dijo claramente que no... ...que ella no... Si, ...si no se ponía de acuerdo con la... ...mujer de la pensión, ella no... ...no se veía nada... ...entonces, tanto a la magistrada... ...como la mujer de la pensión que ella decía que era haciéndose que estaba que no tenía nada que era haciéndose y no luego no quiso darle la orden para que lo llevaran al médico y papá hasta se les jincó, para que lo vieran al médico porque el muchacho pasó el día entero en el baño de no parece que ella y se sentía malo se sentía malo un día hace tiempo y ella dice que no quería haciéndose que no tenía nada y fue por ella la muerte de él, porque si, ya, si se lo había entregado a los familiares que lo llevaran al médico, el muchacho no se había muerto hoy. Ya daba mil y ya No, no, bien de salud. Sí. Tú como su esposa, ¿qué le pidió a todas las autoridades? <ríe> que hagan, que hagan justicia, porque fue la magistrada la culpable, y la, la la que era mujer de Judy Salazar. Este Son que, los dos culpables. ¿De ¿Qué presumen ustedes que él pudo morir? Amor? Yo no sé. Pero le estaba bien. <ríe> estaba bien.